Retornamos con el programa y vamos a darle a conocer esta bonita iniciativa que surge de los ciudadanos eh, a partir del cuidado y protección, decíamos, al medio ambiente. Nos hemos puesto a pensar en cuántas bolsas utilizamos todos los días cuando vamos a comprar a la tienda, al mercado, o vamos eh, utilizando también los desechables, eh, los platos y diferentes elementos eh, que tienen pues, un largo tiempo para su... Descomposición y, y evidentemente eh, vamos contaminando más nuestro medio ambiente. A partir de ello, el año pasado ya se presenta un proyecto de ley eh, para poder reglamentar precisamente la utilización de estos productos y otra, otra iniciativa muy bonita es la campaña Desembolsate eh, Bolivia, que llega también a las unidades educativas. Todo este trabajo que viene desarrollándose, yo hoy estoy junto a Iván Rivera, vicepresidente nacional de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, eh, para que nos vaya contando precisamente este trabajo que vienen desarrollando. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Gabriela. Ya. Uh, un agradecimiento especial a Abdi Ayala Que nos abre las puertas a los periodistas ambientales de Bolivia eh, Decirles a, a todos mil felicidades en este primero de mayo Comenzaremos por eso eh, Y después hablar del Desembolsate Bolivia Esta semana justo, uh -huh. eh, justo como decías en las unidades educativas Han habido 22 mil maestros a nivel nacional, que en 140 municipios se han reunido para escuchar el Desembolsate Bolivia, la iniciativa ciudadana, que gracias al apoyo del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación, pues eh, va a llegar a todas las unidades educativas, además de esto, con eh, dos dos proyectos que se están presentando para las unidades educativas para la innovación, para que cada unidad educativa agrupada en los padres de familia, los profesores y los alumnos puedan presentar innovaciones para reemplazar las bolsas plásticas por algún, algún tipo de bolsas que puedan eh, estar eh, ellos en sus unidades educativas, por su región, ¿cuál puede ser? Pueden ser, digamos, estas bolsas que son de tela, pueden ser de tocuyo, ya verán ellos en su zona por co con cuál presentan. Y se va uh -huh. a hacer un concurso, se va a plantear uh -huh. un concurso a nivel nacional. Qué interesante, me sorprende de hecho eh, que me digas 22 mil maestros, más de 140 eh, municipios. 140 municipios Municipio. 140 municipios. Imagínense la cantidad para llegar y por qué me parece muy importante esta iniciativa que tienen ustedes como periodistas ambientales, porque en las unidades educativas están los, los, los niños, los jóvenes, y necesitamos trabajar con la gente joven, precisamente con los niños, porque eh, se sienten muy comprometidos y mientras tengan un mayor alcance de verdad... Eh, podemos lograr ese, ese cambio de actitud, ¿no? Yo decía al inicio, no sé cómo están los indicadores, van, pero para todo, absolutamente todo nos entregan una bolsa, una bolsa sí. plástica. Sí, hablaremos un poco de esos indicadores a para ver. que para que la gente los, los tenga en cuenta uh -huh. y impacte un poco. Son 5 billones de bolsas que se producen a nivel mundial al año. Primero. Imagínense la cantidad. Después, 10 millones de de bolsas ¿ya? se producen por minuto a nivel mundial y se calcula que en el 2050 hayan 12 mil millones de toneladas al año de, como tú decías a un principio no solo de bolsas, sino de residuos plásticos uh -huh. ya bajando un poco para lo que es Bolivia en Bolivia utilizamos 11 millones de de bolsas al día Eso quiere decir Somos 11 millones en Bolivia Según el último Censo Nacional De Población y Vivienda Eso quiere decir que Cada boliviano estaría utilizando Y yo por ejemplo uso estas bolsas Entonces, ¿Quién está usando mis bolsas? Hombre? ¿Quién está usando mis bolsas? Eso uno Otro, que nivel, eh, en Los datos dicen Según la, la Fundación eh, eh, Molle ¿No? que 4.100 millones de bolsas utilizamos anualmente en Bolivia. Son datos impactantes. Estamos hablando de cifras enormes, de verdad, Iván. Claro. Y a veces es cuestión de encontrar, si me permiten simplemente, sí, sí, claro. y de esto, de poder, eh, hasta me gusta el mensaje, de poder llevar esto en nuestra cartera claro, eh, y ahí está la... Eh, no, gracias, tengo mi bolsa. De verdad aprendamos uh -huh. a utilizar o el desembolsate. O desembolsate. Bolivia que estamos. Y comentarte, Gabriela, que hemos estado, por ejemplo, este pasado fin Ajá. de semana en la Feria del Prado y estas bolsitas que nosotros las utilizamos para hacer la promoción, nos estaban pidiendo comprárnoslas. Entonces estamos pensando un poco hacerlas No con cuestión de negocio, sino de concientización ¿Cuánto te sale hacerte una bolsa de estas? Porque estas bolsas las hacen nuestros... Eh nuestros amigos de, de, de la juventud del de, de UPAP, ¿no? uh -huh. de nuestras brigadas ambientales. ¿Tienen brigadas Do ambientales? Sí, sí, tenemos brigadas que son eh, de universitarios, porque no solo llegamos a colegios con las con cosas, sino llegamos también a universidades, tenemos alianzas con universidades para promover el desembolsate Bolivia y la reducción de las bolsas plásticas para que no me salga el tema y me termine de claro. decir ¿cuánto le cuesta hacer una bolsita de estas? dos bolivianos con 50 centavos esto ¿sí? ¿No? entonces <risa> mira y además que tú la puedes doblar así y te la metes al bolsillo Bien. es cómoda tenemos también bolsas más grandecitas pero por ejemplo estas son las ideales para pan porque porque recalcar eso, nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿O ¿Qué queremos en la gente? Ya está, cambiarles el chip, de que no vayan pues a la esquina como hoy día de repente que es un feriado A comprar pancito y se olvidan su bolsa y le están dando una bolsa plástica Son esas bolsas que en el mundo se llaman las bolsas de un solo uso No se preocupen que, que las bolsas que uno pueda reusar, reutilizar pues esas son bienvenidas, ¿no? Porque para la basura, por ejemplo, eh, en el proyecto de, de ley que se ha presentado, uh -huh. por asepsia, algunas bolsas como las de los hospitales, la, las de los residuos tóxicos que generan los hospitales de por sí, pues no pueden ser pues puestas en, en este tipo de bolsas, ¿no? Entenderás eso, Gabriela, y también entenderá eh, la población, ¿no? Entonces, esas no. Pero sí las de... Hay las cosas que sí las de. podemos cambiar. Por ejemplo, es lo que me dices, ir a, ir a comprar pan a la tienda. O vamos a comprar otros peque, pequeños productos. Claro, y, o, o grandes productos, como ir al mercado. Pues, algo así más grande, me dice. ¿no? Es algo más grande. Esa ayuda la llevo ¿no ¿no es? Sí, sí. al mercado. Bien, Gabrielita. ¿no? Pero, pero no, a ver, no, no es solo llevar la bolsa. Porque te has dado cuenta que vas al mercado... Y te llenan con otras bolsitas. ¿No ves? Y tu bolsa se llena de bolsitas, como que, que tienen crías, ¿no? que La caserita dice, lleva el tomatito en una bolsita, la cebollita en otra bolsita, el locotito en otra bolsita, la papita en otra bolsita y terminas de bolsa. De bolsa". No, por eso. No, gracias. Tengo mi bolsa, pónmela aquí caserita. Eso es lo que queremos. eso es lo que ¿Cómo les estamos. ha ido con sus brigadas y con esta con esta llegada también a los colegios, por ejemplo? Nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien, eh, incluso en... Eh, Ayer lanzábamos, a la les agradecemos en el programa con Lorena, uh -huh. pues eh, estuvimos con la, con la canción que. No, la vamos a poner un poquito, sí, ¿no sí de hecho, si sí, ya la tenemos listas, así, así lo ah, le entonces, explicas. A, a, vamos a poner. Cuando, ah, entonces, hablamos cuando la, cuando <risa> la tenga Dejámosla. lista, sí. Ve explicándome un poquito, Iván, ¿me decías quién es la...? Ah, sí. Eh, te decía que es eh, Lilian Magne, Ajá. que es una de nuestras periodistas ambientales de Oruro. Ajá. Ella es profesora de música, además, Ajá. Lilian sí. Magne, y que junto a su hija, que está al lado, que Ajá. es la del Charango, eh, pues eh, en la unidad educativa Juana Zurduy de Oruro, con sus alumnas... ...han eh, creado es, esta, esta saya ¿no? Que es muy, está muy pegajosa y la estamos comenzando a utilizar en el Desembolsate Bolivia. Ay, de verdad, qué lindo tener este tipo de entrevistas que nos lleguen, que, que, que nos hagan pensar... ...y que de verdad nosotros cambiemos de chip y, y, y decimos, no, no... ...yo puedo cuidar también... ...aportar con mi granito de arena... ...y llevar mi bolsito... Pues, ...y ahí tenemos... ...para ir cerrando la entrevista Iván... Eh, ...¿en qué está el proyecto de ley... ...que ustedes han presentado... ...precisamente con este tema... Sí, eh, ...Gabrielita... Eh, ...va... ...adelantado... Uh -huh. ...hay un compromiso... ...de... ...la presidenta del Senado... ...y también del presidente... ...de... Diputada. ...la Cámara de Diputados... ...¿no?... ...Víctor Borda... ...de... ...que hasta el 15... La, la tienen lista, entonces, tenemos fe en eso, porque esperábamos ansiosamente, uh -huh. no sabes cuánto, que el pasado 22 de abril, día de la madre tierra, pues sea aprobada. Bueno, no fue pues hasta el 15 será, ¿no? Entonces estamos sí, con esa... Y vamos a esperar. Y, y nos acompañes también para ir conociendo y desglosando una vez que ya se tenga aprobada la ley. Pero claro, claro, lo vamos a ir desglosando, dándole las, las pautas para que la, la gente vaya conociendo claro que y todos conozcamos. nos subamos al carro del Desembolsate Bolivia. Muchísimas gracias, Iván, por amarme. No, pues acompañado. un gusto. Si bienvenido. Usted ya sabe, si puede encontrar este tipo de bolsitas, hacerlas usted mismo si encuentra es lo mejor que puede hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Utilicemos, reutilicemos nuestras bolsitas y evitemos el uso de las bolsas plásticas. Vámonos a una pausa que tendremos al retornar. Está con nosotros el ministro de Economía, Luis Arce. Ya volvemos.